Si te sientes defraudado por la situación en la región de la sanidad, la educación, la vivienda, el medio ambiente y el río Tajo, vota Unidas Podemos en Castilla-La Mancha para una región de futuro y esperanza, progresista, verdaderamente socialista, ecologista y con derechos para las mujeres.